Muy bien, voy a correr, sí, sí, lo voy a lograr, voy a poder volar, y bueno, voy a tomar impulso, tomo impulso, tomo impulso, sí, voy a volar, voy a volar, sí, sí, sí, sí, sí puedo, sí, no, me voy a caer, ay, oh, otra vez, otra vez, otro intento, vamos, vamos, vamos, Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez... ¿Sí? ¿Ah, ¡Pero porque es que no puedo volar! Con razón es que estoy gordo. Ya sé, voy a bajar de peso. Y voy corriendo.